¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy vamos a estar haciendo un pequeño, una review, un mini micro análisis Como me gusta hacer a mí de estos, de estas bestias pardas que, que están en el juego Acá en nuestro querido World of Tanks Y hoy es el día, es el turno de la sucia en I, que le vengo dando, le vengo dando caña Le vengo dando matraca se podría decir aunque no suene bien, pero es así eh, Bueno, ¿qué podemos decir de este tanque? Porque el tema es que, a ver, todo esto viene porque estuve viendo en YouTube y buscando análisis Y que me digan, ¿qué onda el tanque? ¿Y ¿qué onda? Che, ¿me conviene? ¿no me conviene? Eh, ¿está caro? ¿sirve? ¿no sirve? Eh, nada, o sea, ir viendo diferentes cuestiones del tanque, pero no encontré mucho Solamente veo las espectaculares escenas en las cuales... La Azuziany hace 50.000 de daño y se lleva a 18 en cada batalla, entonces, como siempre, no me parece algo relativamente normal, o sea, hay partidas buenas, sin sí, ni hablar hay partidas buenas, hay partidas malas, sin sí, ni hablar hay partidas malas, hay veces que me voy con un tiro, me, me voy con 400 de daño, bueno, hay veces que no, o sea, cuando saliste Pierre con el tanque sos una bestia, bueno, sos un animal, chabón, o sea, es una guasada, o sea, lo que pega a este tanque no tiene nombre. Y vamos a meternos ya de lleno con este tanquecito. Es un TD, un tank destroyer, es un cazatanque de tier 6, de la rama rusa. Y como podemos ver aquí, eh, está desarrollado o fue desarrollado sobre la base del tanque pesado T-100. El vehículo fue ideado para neutralizar fortificaciones enemigas. O sea, fue resarpado, tenía un cañón naval. Y destruir vehículos enemigos y estaba equipado con un cañón naval mejorado B-13-S2 El único prototipo fue fabricado en marzo de 1940, bien, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial Ten en cuenta que la Guerra Mundial, la segunda por lo menos, arrancó en 1939, cuando los alemanes invaden Polonia y ahí arranca la, la guerra ya, y en el 40 ya estábamos más que sumergidos en un conflicto de escala mundial eh, pero bueno, solamente se construyeron maquetas y prototipos. Nunca llegó a una producción en serie. Y acá eh, Wargaming, de manera muy amable, nos trae este tanque. Eh, que nos va a costar unos 3.250 oros. Moneda del juego, ¿bien? Y... Eh, a ver, si me preguntás si este precio es elevado para este tanque. Yo no me puedo meter en la economía de cada uno, ¿bien? O sea, cada uno... Sabe de su bolsillo, capaz que te digo, si sí, no, está re bien. Y vos decís, no, pero macho, no tengo ni 2 de oro. Bueno, por eso. Si tenés la posibilidad, a mí me parece que es un buen cazatanques. En tanto y en cuanto aprendas a usarlo, porque es un caza tanque bastante difícil. O sea, lo que tiene la Sucia en I es que tiene una curva de aprendizaje bastante complicada en comparación a otros tanques. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Me compré también el Scorpion. El Scorpion con C, el americano, el de tier 7 el chiquitito, el, el, el mini Scorpion, por decirlo así. Y la verdad que no es tan complicado de usar, con todas sus limitaciones y con todas sus fortalezas, no es tan complicado de usar como este tanque. Porque lo que tiene este tanque en sí, este cazatanque, mejor dicho, es que tiene un camuflaje relativamente bastante bajo para hacer un TD, para hacer un cazatanque. Tiene una estructura muy muy grande, con lo cual... Digamos, eh, te va a suceder muchas veces que estás atrás de un arbusto y el arbusto no llega a cubrir lo que es la totalidad del tanque. En la altura, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ligero está poteando cerca de tu zona, si vos estás dentro de su zona de detección y, digamos, los valores de detección de él son más altos que tus valores de camuflaje, eh, te va a detectar. Bien, eso me pasaba en todas las primeras partidas que jugué. Entonces... ¿Cuál era el problema? Si el tanque tiene esta altura y el arbusto tiene esta altura, los puntos de detección son estos. Son como rayos láser, digamos por decirlo así, que si se eh, fusionen con los rayos láser, digamos, del ligero, te puedes potear por más que estés eh, detrás de un arbusto, ¿bien? Porque la cazamata que tenés arriba sobresale del arbusto, con lo cual quedás desprotegido. de lo mismo que nada, o sea, tenés que buscar lugares muy puntuales, muy específicos. Igualmente, así todo, tal vez a veces no te espotean. Porque ya te digo, tal vez los valores de, de, de detección que tiene el ligero o un medio que a veces puede estar espoteando. Caso crombo, el caso, Chrome, el caso en sí. Eh, medios con buena detección y rapiditos. Eh, bueno, hacen que, que zafes en ese sentido. Pero, también, ya te digo, son valores bajos. Y una pegada muy fuerte que ahora ya nos vamos a meter a lleno en eso. Tenemos... Eh, Vamos a lo que más nos gusta saber, que es el tema de lo que tiene que ver con el cañón, la potencia de fuego Tenemos un daño estándar de 440 y una penetración de 196, ¿bien? Tenemos matchmaking completo, con lo cual vamos a ver Tier 8 Estos 196, por lo general, van a ser suficientes ¿Cuándo no van a ser suficientes? Cuando tenés un Defender de frente Cuando tenés un, un Oni, me ha complicado la vida un Oni Vos decís, un pesado japonés de tier 7 Sí, me ha complicado la vida eh, En ciertos momentos Porque el chabón lo angulaba bien Estaba bien ubicado, detrás de una roca no Era complicado Ten en cuenta que la precisión de este No es la mejor del mundo Es ruso, es un cañón grande De 130 Pero bueno, es un cañón de tier 8 ¿eh? Ten en cuenta eso Pegamos 440, penetramos 196 con AP Y eh, después tenemos la, la bala premium Que pega 510 Pero penetra menos ¿Entendés? O sea, yo tiro la bala estándar, pego 440, tiro la otra que penetra menos, pero haces más daño, tranquilamente podés llevarte un Hellcat de un tiro, Puedes pegar 600 pero tranquilo, y después tenemos la explosiva que pega unos 580, ¿bien? Eh, por lo general no, no, no se utiliza mucho, salvo si tengas un, no sé, IS-3 torreteando ahí, o cubierto con el chasis, no sé si torreteando porque no, no puede torretear mucho, pero... No tiene depresión de cañón, pero sí bien ubicadito con el chasis cubierto Bueno, la cadencia de tiro es de 3.75 Esto significa que más o menos eh, equipándolo y toda la bola Vamos a estar recargando más o menos en unos 13 y moneditas Unos 13.4, 13.5 segundos más o menos eh, Lo que nos da un DPM base de 1650 Pero pero ten en cuenta que esto se va a haber superado Vamos a estar teniendo un DPM aún mayor todavía el tiempo de apuntamiento es de 2.9 eh, Yo lo llegué a bajar a 2.5 Ahora lo tengo en 2.78 eh, Porque le tuve que sacar El tema del cierre de retícula mejorado Porque le puse la, los binoculares La red de camuflaje Y la barra de carga, por supuesto La dispersión es de 0.38 Yo lo tengo en 0.36 O sea, no está mal Pero igual, ya te digo, no es la mejor Munición, no nos vamos a quedar sin munición Con el tiempo de recarga bueno, eh, tenemos una potencia de motor de 8.90, lo que nos da una potencia específica de 13.91, que se traduce en unos 13 más o menos, porque con el peso que le vamos poniendo, se va reduciendo un poco la potencia. Una velocidad máxima de 35, que realmente la vamos a alcanzar. Eh, para mí, sorpresa la, la de alcanzar esos 35. Es un, es un cazatanque bastante, bastante ágil. O sea, vos lo ves en el, tan, el campo de batalla y decís, esto no se mueve, pero ni de casualidad. Y para tu sorpresa, se mueve. Ojo que se mueve, obviamente. A ver. No es un no es un LTTB. No es un ligero, ¿entendés? O sea, es un tanque. Es un cazatanque. No tenés torreta. Bueno, tiene una movilidad limitada por el peso. Y por lo grande que es. Sí, pero tiene bastante potencia. Y eso hace que dentro de todo que se mueva relativamente bien. Y una rotación que no es mala dentro de todo. 30 grados no es tan malo. Hay tanques que tienen 24, 25, 28... Este tiene 30. Más o menos gira. Obviamente si te vienen a trollar. Te van a trollar. O sea. Un ligero te va a trollar seguro. Pero. Por eso tenemos que guardar siempre las distancias. Por el tema de. Eh, el camuflaje. Y por el tema de la rotación. Una vez que se nos acerca un ligero. Un medio más o menos rapidito. Ya. Estás vendido. Olvídate. Eh, detección. 350 metros de detección. Que yo lo llevé a unos 440. Con binoculares. Y un rango de señal de 440. Que están 440 ahí. Están o sea, no tenemos radio suficiente. Eso lo vas a poder mejorar si pones eh, señal amplificada en las habilidades del de, eh, operador de radio. Y con hermanos de armas. Y si le pones eh, raciones extra eso, de combate. Lo que sería el chocolate o la Coca-Cola, todo eso. Bueno, los puntos de vida son 700, que no está, no está, bastante, no está nada mal, digamos, está bastante bien. De hecho, puedo pensar que un Tiger 1, un pesado de Tier 7... un tiene unos 950 Nosotros tenemos unos 700 O sea, nos vamos a bancar algunos tiritos Obviamente no te pongas en la línea de tiro De un sub-130pm Porque estás en el horno Te baja con 100 de vida o sea, Tenemos que elegir también los rivales a veces no Y el blindaje del chasis Que es 60-60-60 O sea eh, Es la nada misma Ten en cuenta que A veces es es papel de fumar, básicamente, porque te van a entrar, la mayoría te va, te va a entrar seguro. Así que, bueno, amiguillos. Eh, eh, habiendo dicho esto, vamos a, ya apago la música y nos vamos a meter directamente en lo que sería esta, esta batalla que estuve jugando. Sí, ustedes me van a decir, sí, estuviste jugando contra Tier 4, Nando. Bueno, a veces, boludo, salen partidas que jugas contra Tier 4, vos siendo el top Tier o Tier o sea, vos siendo un tier lo que sea y jugás contra dos tieres abajo y no haces una buena partida. Bueno, esta fue una de las primeras partidas buenas que me empezó a salir porque empecé a entender cómo jugarlo realmente a la Nick. Después tengo otras partidas también que jugué contra tier 6 y contra tier 7 y me salieron igual de buenas. También saqué eh, Gran calibre y demás. Pero quería mostrarles esta porque me pareció divertida. Porque es una, una parte bastante, bastante entretenida dentro de todo. Así que bueno, vamos a, a meternos ya de, de lleno en, en la batalla que vamos a jugar ahora ¿eh? Y vamos a darle nomás para que ya arranque de camino. Bueno, acá pongo un ratito la cámara libre Para que vayamos viendo más que nada Cómo, cómo se van dirigiendo los diferentes los diferentes soldados Los diferentes tanques, mejor dicho eh... Carcop, en este mapa A ver, tenés dos posiciones Tenés dos o tres posiciones Piolas por ahí con los cazas Yo podría haber ido a la zona de G De H 0 más o menos G0 por ahí Que tenés línea de tiro en diagonal a... Sí, H0 sería A lo que está por allá, todo lo que te parece por el centro Pero la verdad que con este cazatanque No te conviene hacer eso, ni de casualidad Porque ya te digo, al no tener. Bueno, miguito, permiso. Al no tener. Eh, mirá el ligerito ahí. Mirá dónde está. Ya, me espoteó. Mirá, estaba en, al límite de la. Al límite de la. Bueno, tiro por tirar para pero... He echar la bola, pero obviamente no le voy a dar. Me muevo un poquito por la arti. Por si las moscas. Eso es algo que estoy viendo mucho, mucho, mucho en los ligeros. Que es... Se lanzan así, a saco, a, a, la, mu a, a la muerte misma. Y... Chao, a tu casa, listo eh, Y muere en un segundo A ver, chicos, los ligeros son los tanques más importantes Y más siendo top tier, o sea Sos los ojos del equipo, chabón O sea No, bueno, yo en mi consejo no hagan eso pero La verdad es que no, no, no A nosotros, los cazatanques ahora Si no estuvieran los de allá y el ligero de allá Nos relimita, el ligero de que está en F1 Me relimita, boludo, o sea, estoy relimitado Mirá como le detecto al M4 Improved. Que muy jodido porque está en la canaleta esa. Está en la, en la trinchera. Eh, tiro por tirar. Fíjate que no me detectó. Ahora sí. Después del disparo sí, obvio. Quiero decir que no me haya detectado. Eh, pero con un... Me pego a la piedra. Ves que estoy pegado por la artillería por las dudas. Mirá. Bueno, ahí está. Cantado, boludo Parece que... Uy, perdón. Parece que lo... Estuviera jugando con la artillería Era obvio que me van a tirar a mí Bueno, ya vamos 1, 2, 3, 4 abajo Ellos perdieron 1 Y nosotros vamos perdiendo 4 O sea Me encanta, boludo Me encanta, chabón Con bueno, este ligerito Haciendo de las ulias El Panzer 38 Permiso, permiso Marder, permiso Tengo la necesidad imperiosa Que vuelen a ese M4 Porque me va a estar espoteando Y si me espotea o me pinta o me detecta, como quieran decirlo. Dicho y hecho. Eh, y algunos casas de allá, por ejemplo la Sucién, eh, me puede llegar a a tirar. Creo que sí, para que no veo si la sucien Ese casatán que está ahí. Ah, no es el Headset. Okay. ok. Un Headset entre los pesados. Bien. Bueno, adiós el M4 Improve. Fíjense la precisión que tenemos. No está nada mal O sea, lo que yo les dije Bueno, aquel lado se está complicando Había tres ahí, en este momento quedó uno solo El T-34 Que va a volar en cualquier momento Me tomo mi matecito Ahí está el Turan-3 Que va a ser boleta en 3-2-1 El destino, me trolea Me voy para atrás por la Arti Fíjense el tiempo de recarga. El PZ-3. El movimiento es muy difícil para mi cañón. 13.80 la recarga. Yo le había dicho 13.5. Pero le puse la red de camuflaje y le saqué la... Eh, la ventilación mejorada que tenía, me parece. No dispares, Marder, por tirar. Que te van a detectar y sos pollo. Bueno, fíjense que nuestro equipo quedó Totalmente desarmado Desarticulado Los pesados desaparecieron no sé. Bueno, ahí está la SU-100 Y eh, la su perdón, que me, me estaba Me estaba dando unos mieditos objetivo en la mira. ¡Enemigo alcanzado! RNG, suerte rng Jesus. El tiempo de recarga me trolea yo calculo que seguirá estando ahí, supongo, quiero creer, no sé. Déjame. Dejame pensar. No, se movió. ¿Pensaron que iba a ser el blind shot? No. No, no, no, no, no, no. Bueno, quedamos acá con el. con el murder. Y acá se viene la horda de. de. de se vienen todos los indios. Yo ya elegí rival. 3-2-1. Adiós. El Tiger 131 sería un enemigo, lo que le decía a mí en la vida de 950. Sería un enemigo. Bueno, otro que hay que bajar. Un cañón que hay que bajar es la Asunción. Adiós. KB pasa que son todos hay que bajar. El KB1 también, pega lindo. Pega... El M3 Lino no me preocupa para nada, pero el Tiger eh, hace daño, te pega 200, 240 y. y penetra. Amorra que le volamos la munición Pobrecito del KV-1 de costado Se la revolamos Y fíjense cómo seguimos acá de manera De manera silenciosa Me queda una sola munición de... Igual no me preocupa A ver, yo uso más que nada Yo aconsejo usar en este tanque en particular Cuando tengas enemigos blandos No sé cómo lo detectaron, se habrá movido Cuando tengas enemigos blandos Te conviene usar la munición premium de tu casa, P-43 Sabes que tenés una asocianía acá arriba eh, No te asomes así eh, ¿Por qué digo esto? Porque el daño es mayor El daño con una con la munición premium Es mucho mayor Bueno, la con no sé qué viene a hacer acá No sé qué viene a pintar Llévate la Marder, tú puedes Y todavía nos queda El Hetzer, la 85 eh, bueno, la Birch que está acá y el T82. Pero el tema, mi miedo pasa más que nada porque me espaté en el Hetzer. No, a ver, no, no, no, tiene buena detección. De hecho, lo que tiene excelente es camuflaje, no detección. Yo lo tengo en el Hetzer. Por ser un histórico, trato de tener los tanques de la Segunda Guerra. Trato de tener la mayoría. Eh... Pero pero bueno, el Hedger es un buen jugador, sabe lo que tiene que hacer y después van a ver lo que lo es, que, digamos, usar la cabeza, pensar en los momentos que tenés que pensar, te salva la, la vida. ¿no? Eh, hablando del juego, ¿no? por supuesto, ¿no? no de la vida real. Bueno, acabo de ir apurando un poquito. A ver, vamos adelantando. Porque o sea, acá se hace un poquito tedioso En el sentido... Bueno, que ahí le digo que se quede quieto Que no, no se mueva tanto Porque... Bueno, ahí va esportivo al Tiger Sí, pero está atrás de la casa Ahí trato de, de buscarle... A ver la, la... ¿Cómo que se dice? El contorno Pero está atrás de una casa No, no, no, no lo veo Ahora sí te veo 4.35 4.35 si yo hubiese tenido el otro y me salió casi un low roll porque pego 4.40, me salió Podría haber pegado 4.70 tranquilamente. Mirá qué mala suerte, chabón. Qué mala suerte. Si lo volaba ahí, ya está. O sea, con ese tiro ya me lo llevaba también. Iba a ser el séptimo, pero bueno. No se pudo, chicos, no se pudo. Eh... A veces hay que tener paciencia. Quedé yo solo mucho. No voy a poder hacer ahí esta, vez. Con inteligencia. van eh, a capturar. Yo obviamente no tengo sangre caliente. No, no puedo estar así. Tipo. ¿Qué me importa que pierda el equipo y yo me quedo acá boliviano? Siempre voy a tratar de ganar. ¿Entendés? O sea, bueno, de hecho voy a hacer eso, voy a buscarlo. Eh, me voy, fíjense. Digamos. Como hay alguien en la base, que seguramente cuando yo me asome me va a espotear, entonces yo trato de ir siempre con la cobertura del edificio que tengo adelante. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes de los rayos X y los rayos de detección. ¿Entendés? O sea, del espoteo. Si yo hubiese ido por afuera o en diagonal siguiendo, digamos, esa línea, o sea, la que voy ahora, ya hubiese estado espoteado, digamos, más, si estuviera, más por el caminito este, digamos, por este caminito... Del costado, digamos El que tengo a la derecha Bueno, es, Apenas más somos Me fotea Y mira que genio El Tiger no, no, no Debe estar Calculo que estará atrás del Que no lo detecto No lo veo No sé Yo quiero creer Que estaría En el arbusto Bueno, ahí son empiezo a Los tiro a la Arti El Tiger Que viene Estaba ahí Evidentemente Viene a por mí Chácate Adiós El Tiger y la SU-85, que no lo voy a ver jamás en la historia de la humanidad y de la vida. La ARTI, de vuelta a la SU-85. Eh, ahí trato de ponerme atrás del edificio. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eso se llama ansiedad. ansiedad Bueno, entonces eh, ya me va a llover el tiro de la ARTI. Yo parece que tuviera la, la, la bola de cristal, boludo, o sea... Bueno, no era, tampoco no era muy loco pensar que obviamente me iba a llover la, eh, la torreta de la Arte. Así como quedó la torreta del Tiger 131. Mira chabón, pobrecito, boludo. Mira cómo quedó ahí el chasis tiradito. Me da un poco de lástima. Pero bueno, terminamos con un Winocho Violetita de 5800 que no está nada, nada mal. Eh, ¿Qué más? Hicimos 2002 de daño. Daño de asistido de 554, más que nada por el tema de los traqueos. Y fíjense, la, hubo un par de tiros que ramos, que si los hubiésemos pegado tranquilamente estaríamos en unos 2600, 2800 de daño para un tier 6. No está nada mal, no es nada despreciable, la verdad. Eh, pero, pero bueno, nada, eso amigos. ¿Qué más les quería mostrar? Bueno, el tema de los resultados, que ustedes son fanáticos de los eh, de los resultados en sí bueno entonces vamos a hacer una cosa eh, déjenme ver si se los puedo si se los puedo mostrar eh, y, y ya definitivamente bueno enseñarles ya más que nada terminar eh, lo que es esta este videílo videíto que estamos haciendo bueno Acá tienen los, los resultados. Nos dieron eh, la maestría número 1. No, no es la de primera. O sea, sí es la de primera clase, pero no es, la, no es la M, la maestría posta a posta. Eh, nos dieron. Eso es experto en Demolición, que es con los César Morrak. Hicimos dos. En este caso. Eh, luchador, bueno, disparar a matar. Creo que es duelista. Y la otra es. Eh, eh, luchadores, me parece. Bueno, nos dieron eh, las de la batalla y nos dieron gran calibre. Hicimos lo que pudimos eh, Acá está el daño, 2002 7 kills Y bueno, fíjense que del otro lado Tenemos un Tiger 131 Tenemos el AMD Y tenemos la Su 100 Y ninguno de ellos pudo hacer Los 2000 de daño, ni siquiera la mitad O sea, que fue una buena partida Sí, sí, vos me decís, fue contra Tier 4 Sí, sí, pero el Tiger 131 El AMD y la Su 100 También lucharon contra Tier 4 ¿Entendés? O sea, es un buen tanque en resumen, por eso te digo, ah, mira, justo tiene una fotita de mi Mikadeos. Qué lindo 2. Bueno, eh, que encima le saqué la marca, mira, la primera marquilla. Y encima con esa tripulación pedorra, mira, no, no, no, no, no, no tengo ni una habilidad, boludo, malísimo. Pero bueno, me, me voy de tema. Eh, es un buen tanque, sí, es un buen tanque. Tenés que, la curva de aprendizaje, el tanque es difícil, es complicada. Sí, es complicada. Es un tanque que no es que vas a agarrar y en la primera va a ser... No sé, 3.000 de daño, porque te van a spotear de todos lados, así, pero, la, pero ¿cómo puede ser, boludo? La puta madre, o sea... Bueno, y así me agarré la cabeza mil veces hasta que estoy más o menos entendiendo cómo utilizarlo, y yo creo que es un gran entrenador de tripulaciones de cazatanques rusos, por lo menos. Eh, por lo menos estoy entrenando en la tripulación del Su-100, la estoy metiendo acá en la Su-100 I, la estoy entrenando, la de la I-152. La del Objeto eh, 907. Bueno, el del Tier 9. No me acuerdo cómo es, boludo. Creo que es ese. Y, y el del Objeto 268 no me hace falta porque, bueno. Eh, ya tiene 3, 4 habilidades. No me acuerdo. Pero Bueno. En resumen, como les decía, eh, vale 3.200 de oro, lo pueden conseguir en la rama tecnológica o a veces también lo sacan en ofertas o también está en la página de Wargaming, en la tienda Premium, lo pueden comprar ahí por dinero real o si no por oro dentro del juego. Eso como prefieran ustedes. Tal vez juegan algún torneadito y tenían algo raro y decían, bueno, ¿está bueno no está bueno? Me preguntas, ¿me lo recomendás, Nando? Sí. Te lo recomiendo que lo compres. Pero lo que te recomiendo también antes de eso es que te armes de paciencia que tengas ganas de jugar un tanque que te va a costar al principio entender cómo es la mecánica para utilizarlo. Que sabés que tenés un cañón bestial que pega 600 tranquilamente a los Hellcats con la munición, eh, la Premium, que tiene menos perforación pero más daño, los vuelo de un tiro. Los vuelo de un tiro, o sea, es una locura. pego 600 con un cazatanque tier 6 y en 13 segundos ya estoy recargando de vuelta. No, está buenísimo. Eh, está buenísimo para relatorias. Otro apartado, escaramuzas de tier 6, ahí no te lo recomiendo porque muchas veces algunos clanes te dicen, bueno, tenés un cazatanque, no sé qué, para jugar escaramuzas de tier 6. Yo no te recomiendo que te saques este para jugar en escaramuza si vos querés jugar con un cazatanque y en tu clan te lo permiten. Yo te diría que saques otro, no sé, eh, las la sucia recargan menos eh, y tenés los dos cañones. El de 100 y el de 122. Eh, el de 100 pega 2.50 y el de 122 eh, pega 3.90. Si no mal recuerdo, eh, tenés el Hellcat. Tenés el Shark Panzer 4 que recarga menos. O sea, tenés otras alternativas. Me pasa que este es un tanque que, en tanto y en cuanto, en una escaramuza de tier 6, eh, te vienen, no sé, 4 Cromwell's que recargan en 3 segundos. Y vos, ¿qué haces con uno de estos? Que está bien, le pegaste un bombazo de. Yo qué sé, 500 ponele, 600 ponele, buenísimo. Y estás vendido, estás muertísimo. Salvo que tengas acá atrás un equipo que te respalde, pero recarás en 13 segundos, es muy complicado. Pero bueno amigos, era un microanálisis, eh, vale la pena. En el 2019 la SUCNI, para mí, sí vale la pena. No es tanto 3.200 de euros. Obviamente, como dije antes, no me voy a meter en la economía de cada uno, cada uno hace lo que quiere o lo que se le canta. Yo se los recomiendo. Bueno, amiguitos, eh, sin más, me despediré y nos veremos en la próxima. Chau, chau.